¿qué se cayó? ¿Quién sabe? Me da igual, así que voy a usar mi yo ¿Qué, ¿Qué traemos? Ok chicos, el día de hoy Estamos en una nueva serie para este canal Que es Pokémon relevado Y esto tengo que decir Que es triste, pero por ahí Voy avisando, chicos, que perdimos la oportunidad de grabar con lasaña. Eh, no porque quieran, sino que por lasaña se tiene, pues, subió un video informativo, más o menos de las razones por las cuales no iba a poder seguir grabando por un tiempo. Y pues eso, ¿no? Pues, y pues ya no podemos grabar con lasaña un tiempo. Vamos a poner... No, vamos a agarrar okay. Okay. Um, No, vamos a, vamos a ponernos a Mark Este no es Mark, de hecho Este lo hice yo Este está hecho por mí Y vamos a poner a lasañita Claramente, ok, lasaña Creo que es este Lasaña, oh, ya, yeah, let's go Lasaña Lasaña me puso en una suya yo, yo lo pongo en la mía pues sí, ahí está, la hazaña Pues ahí estamos chicos El día de hoy Vamos a empezar esta hermosísima serie He querido iniciarla desde hace muchísimo tiempo Y obviamente siempre nos van a hacer estas preguntas Y tengo activado el eco desde hace rato y apenas me di cuenta Y pues vamos a hacer que... Esto tiene un, algo que es para conseguir al primer inicial. Y te va dando iniciales conforme a esto. ¿no? Por ejemplo, si eliges en un lugar con mucha vegetación. Que es como yo. Te van a dar un tipo, un tipo planta. La 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene del 1 al 9. El 9 es randomizado. El 8 son especiales. Y del 7 al 1 son este, normales. O sea, son dos iniciales normales de siempre. En este caso, creo que voy a elegir a Rowlet como mi primer inicial. Por dos obvias razones. La primera es que un tipo planta. Nunca había... Este es muy buen tipo planta. Tipo planta volador. Y, y además de que es fantasma, entonces te sacas dos de una y la otra es porque está muy chido el bendito búho y la verdad creo que es de los mejores tipo planta que hay y vamos a ponerlo en normal vamos a poner soy la mamada en pijama Así es, chicos. Bueno, pues vamos empezando. Puso una encuesta en Twitter, cosa que nadie contestó. Pero X banda, o sea, X chavos. <ríe> no, no sé por qué dije eso. Pues entonces, vamos a hacer esto, vamos a empezar. Vamos a hacer esta serie. A ver, quiero hacer esta serie desde el año, desde hace dos años. No la he hecho por dos simples razones. El año pasado la iba a empezar en diciembre. Pero me dijeron... Del Newcoms y yo dije, hola pues, jalo, va, doy todo mi 100 para hacerlo Y pues va, bueno, eso fue lo bueno Lo malo es que agarré y con el Newcoms ya no pude seguir con este Y además anunció Fer que fue muy amable al darme la oportunidad de poder grabar esto Les voy a dejar aquí abajo sus redes sociales para que puedan seguir este proyecto muy gran, muy buena gente me dejó grabarlo, le mandé un mensaje por Twitter y me dijo, "Sí, grábalo, creo que ya hay una, pero grábalo, órale." Y yo, y yo muy contento pues empecé a grabarlo, ¿no? O sea, luego vamos, luego quiero sacar una serie de las beta y por eso creo que esta no la voy a completar como hasta canto, porque la dependiendo si veo que tiene mucho pollo la parte de la región Star voy a hacer la voy a hacer canto. Y si veo que tiene mucho apoyo canto, yoto. Y si veo ya yoto, joven sino Junova va. Y creo que Carlos no está todavía. Vamos a ver cómo se van dando las cosas. Y pues sí, no, vamos a vamos a apurarnos porque ya llevo como 8 horas con este güey así sí ya cállate por favor. Y vamos a ir empezando. A ver, quiero decir que este es el mejor hack Room de todos O sea de los juegos de Pokémon este ha sido el mejor Que he jugado en mi vida y de hecho Tengo que decir que yo sigo el proyecto Desde la beta 14.5 No, vamos a agarrarlo, Vamos a ponerle F5 Vamos a bajarlo un poquito al A la música de manera ultra rápida Aquí vamos a bajarlo de 24 A 5, ahí está Vamos a agarrar las pociones, es necesario Agarrar las pociones, sí son muy difíciles de conseguir. En este juego Si sí son muy necesarios. No lo voy a hacer Hackroom no. no. No lo voy a, no lo voy a hacer hacknum. No, o sea que a Hack no lo, no lo voy a hacer un loque. Lo voy a hacer más como un playthrough. Así que chicos, espero ver su apoyo. Un loque ya tenemos ahorita actualmente. Vamos a ver cómo termina el hardlock. Y Pokémon X. X. No sé, realmente el Rayballot también tengo que decir que lo quería seguir, pero un Apner, la hazaña no pudo, no pudo continuar, vaya. Pues lo vamos a poner así, aunque también me sirve así, lo voy a poner así. Bueno, vamos a decirle, hola, buenas tardes, ya me paré, ¿Son, es tempranito, ¿no? Y pues el caso es que estoy grabando temprano. 2 de la tarde, <ríe> nunca había grabado tan temprano Y pues aquí andamos, ¿no? Vamos a elegir a Riolu Y dirán ustedes, ¿por qué vas a elegir a Riolu? Y fácil, puse una encuesta en Twitter, nadie la contestó Le pregunté a la porque sí, la es normalmente Le pregunté también a, a Shadow163 y, y pues ya, porque realmente no conozco mucha gente ¿Cuál elijo? Y me dijeron los dos, Riolu si no te pregunté, era... Eso es lo que te dije de lo, del líder del gimnasio. Bueno, bueno o sea, esa fue... Me dijeron, Riolu, obviamente, es mejor. Y pues, Riolu... Realmente, también a mí me encanta Riolu. Es un gran Pokémon. Sí, sí. Además de que es el de los tres starters... El único que tiene una Mega Evolución más fácil de conseguir. Y más útil. Porque realmente, Blue sí está en el juego. Y Blue tiene Mega Blue que es Raichu. Pero pica, Raichu no sé... Re, Raichu Blue? ¿Rai Blue, no sé, bueno el caso es que está bueno pero no, no para mí No como por ejemplo tenemos a nuestro queridísimo Lucario y aquí sí tengo que decir que es uno de los Pokémon más rotos que hay Eevee también es buena opción por si quieres empezar en un juego que no es tan difícil pero sí es desafiante, eh, le quiero poner, no le voy a poner muerte, igual que siempre Tenemos aquí a nuestro queridísimo Riolu, no tienen, tampoco tienen naturalezas Eso también es bueno porque antes encontrar encontraba un Pokémon con tal naturaleza Y aquí y allá es una patada en los huevos Pero bueno, o sea chicos, creo que este es de los mejores O sea de verdad siento que es de los mejores, van a ver porque Primero que nada tenemos esto Sale jo -Oh y podemos sacar al Pokémon. Nos está siguiendo. O sea, también tenemos el mapa. Que miren, es una región totalmente nueva. Muy buena región la región Star. Y tengo que decir que los líderes de gimnasio conforme vayamos se vuelven más difíciles. No como antes, que por ejemplo ya tengo, ya estoy en cierta medalla, no me voy a. no está tan difícil esto, porque pues ya tengo un super equipo desarrollado, y, y realmente aquí no. Eso sí, es muy normal que tú tengas un Pokémon nivel 100 y los otros no los tengas ni a nivel este, 70. <risa> bueno, 70 tal vez, pero no todos. O sea, es muy difícil mantenerlo, porque en un punto te asocias mucho un Pokémon y los, y los demás los dejas. Y más si quieres ir cambiando de equipo Va a ser una muy difícil Muy difícil, o sea Ahorita vamos a ver cómo nos va yendo O sea, yo me yo quiero pensar que nos va a ir bien Como yo tengo una partida personal De hecho, yo ya me he pasado la Beta 17 Hasta... Can, hasta Yoto de perdida dos veces Vamos a capturar aquí Aquí vamos a ver la magia Primero te aparecen ahí los, los enfrentamientos te mueves con el Pokémon. saben qué es eso? O sea, ya no te tienes que preocupar por la por nada, vaya. O sea, solamente tienes que moverte y esquivar. O sea, increíble. Y además de eso, está muy genial que hay Pokémon este, de la primera hasta la séptima generación. La octava no la han implementado, y, pero de hecho está en un proyecto de implementación. Tengo que decir que yo no he apoyado ese proyecto no porque no quiera, sino porque no he tenido tiempo ni siquiera he podido pues no sé, mandar un de perdida un algo, ¿no? O sea, y además no soy muy bueno en dibujo, como podrán ver, ya me, me costó de hecho hacer el bendito personaje chiquito que tenemos ahí. Y pues ahí tenemos Bunelby a nivel 20. Evoluciona Diggersby no sé si se va a quedar porque ahorita van a ver en la siguiente ruta qué tan bueno puede llegar a ser el este los Pokémon que salen en las rutas. Los de la siguiente ruta están muy rotos, la verdad. Están muy, pero muy buenos. En especial porque de ahí se pueden sacar ya de hecho equipos completos. Ok, podemos ver cómo esquivar. O sea, está más realista, está muchísimo más innovador. Se me hace de pérdida, si no es el mejor, el más innovador de todos los que hay. La historia está increíble, o sea, es, es increíble el de este. Le damos en su madre santa. Y pasamos con el siguiente. El siguiente es un espío, vamos a tener que cambiar. Y de hecho, pues como... O sea... Vamos a agarrar velocidad Vamos a... Realmente la velocidad aquí en este juego es muy importante Creo que No como por ejemplo en Pokémon normal Que la velocidad sí es importante Pero no tan importante en especial en espacio raro Que pues Ahí puedes hacer tus jugadas con la velocidad Pero ahora sí Podemos ver que Mientras más rápido vas, más difícil Te van, te van a dar y cuando te dan Pues Uy, uy eso sí tienes que tener mucho control, cosa que yo tengo. Ah, Justamente lo digo y me, me, me dice no. Y pum. Ahora le vámonos. ¡Uf! Ok, vamos. Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva. Ahí esquivamos. Ahora ya no tiene pp. Le pegamos, le damos. Le, le esquivamos de nuevo. Ahí va, ahí va. Ahí está. No. Ah no, ok. Aquí <risas> Bueno, pues ahora pasamos de nuevo con Riolur Pues un golpe de 6, pues Órale, a la <ríe> put, put Vamos a darle uno mm, Lo mejor ahorita es este A ver, vamos a ver Vamos a aguante contraataque okay. Si me baja dos Le voy a meter contraataque Eso sí, los ataques los de estos son un poquito tediosos, así que vamos a hacerlo un poquito más rápido, ¿no? Bueno, después de poder lograrle ganar a este Hut Hut, tengo que decir que pues yo ahora recuerdo lo increíble que es este juego que ahorita y a Ratata de Lola. A Hakuna Matata Darola Y luego chicos, tengo que decir que en el lago de arriba No he entrado, pero les voy a dejar aquí enfrente Aquí en estos momentos El equipo que podemos este, Los Pokémon que podemos conseguir Fuera de Magikarps obviamente Y como pueden ver Está Dratini fue, Es un Pokémon increíble Dratini. En especial Dragonite Ahorita están en un en un proyecto también para mejorar los sprites de todos. Y está increíble que hagan eso porque pues los sprites de todos y sí, además de que también tengo que decir que Spiro ahora tiene una evolución, no me acuerdo su nombre. Pero está muy buena su evolución muy Está muy interesante Si la pasas en la noche O sea, si juegas en la noche y la consigues Este... Te va a encantar, ¿no? Va a ser lo mejor La mamá no me quizás. De hecho hay un botón para que lo diga Le pegamos Le damos A mí se me hace muy injusta esta pelea Y no la podemos perder Así que... Ojito que el día de hoy les voy a enseñar cómo pasarse la pelea contra el rival Primero tenemos que vencer a su ratata ¿Y cómo se lo vamos a vencer? En efecto con un Bonelby Bonelby se mete la velocidad al máximo, chaval ¿Uno más? No, le falta otro creo Esperamos unos segunditos, otro, ahí está, nos faltó uno y ahí está, ¿no? ¿Qué? Todavía nos falta Ok, dale, bueno, ya uh, Ok, ahí está, listo Ya me metí los seis uh, Ahí está, uh. Realmente Creo que esto es lo más rápido que puede ir En el juego un Pokémon Y está muy, muy veloz realmente Otro Pokémon que está Muy bueno para la aventura es Egislash. ¿Qué tiene que ver a Ehe con Bunnelby corriendo a, a tu No sé. Pero de hecho, a es es muy buen Pokémon para pasártelo porque es de los mejores. Este. Si consigues ponerle, no sé, paz mental. No, que a yeah, danza espada, protección. Y no sé, cabeza de hierro. Y. un ataque tipo fantasma físico. Pones protección. Con la de esa agarras y te pones loco a hacer danza espada y como estás protegido tienes un buen de defensa Luego cambias la forma de espada y, y órale a, a tu casa o incluso sin protección te pones espada santa y otra cosa Y a darle a lo loco te subes todo a lo imbécil vaya Ok eso va a doler Este, como les digo La velocidad en este juego es muy importante Miren, o sea Eso sí, tienes que tener mucha precisión Y aprenderte muy bien Los trucos para golpear, ¿no? Porque miren, o sea, ahí, ahí, le voy a, ahí no le voy a dar Aquí sí, en esta sí le voy a dar No, no le di <risa> Chale Ok, si no me pega, sí le pego Ah, <risa> pues aquí es D, ¿no? Ok, llegamos le quedan dos Pokémon. Es muy importante tener un Pokémon tipo volador con un ataque tipo volador. Y por eso agarrar Starly. Otro muy bueno es aquí Pidgey. No. No. No. Ah, Charlie. No manches. Ah, oh, no. Ok. Vamos a, a matarlo antes de que me mate a mí. Ahí está. Riolu al 9. Ok, Volvasor. Uy, interesante. Creo que nunca me había tocado contra un Volvasor. Bueno, creo que es dependiendo también que elijas. Te... El rival va a tener uno u otro. ¿Qué tan duro pega? A ver, cuatro, le meto cuatro. Oh, no. Ok. <ríe> Un momento, gracias. Okay. Ahora sí, pasamos a usar la poción. Y por eso les digo, chicos, que esto no es recomendable para un Nuzlocke. Quieranse. <risa> o sea, sí puedes tener aquí tres Pokémons, tal vez. Pero, pero no lo vale. No, no lo hagan. No. ¡Uy! No, que no nos meta drenadoras. Porque si no, ahí se acabó nuestra carrera. Nos va a decir, ¿listo para re retirarte McQueen? O sea, literal. Ok, ok. ¡A nada! Le llevamos, le damos, uno más, no, let's go, let's go, oh, no. No, te, no te afecta mucho la confusión Y el enamoramiento aquí ahora sí, freaking suck my guy, es como una parálisis, pero sin que te baje la, la de esta Y no la puedes curar con algo normal, tienes que comprar un antiamor, y la maldición ni se diga, esa cosa te... Te baja más vida que en el juego original O sea, porque el otro va por turnos Ahora va por tiempos, ahora esquivas y ya Realmente si tienes Un tipo fantasma con restos Ya la hiciste Ok, ahora Sí, vamos directamente Con la maestra Este combate Está compuesto de dos Pokémon Vidril y Raticate Los dos Bajos de su nivel creo mm -hmm, Sí, más bajos de su nivel y por eso es necesario traer un tipo volador aquí. Porque miren. Ahí está. Baja muchísimo el ataque de ala aquí. Ok, vamos a ver. Ojalá y no me muera. Vamos a hacerle esto. Y vamos a bajarle otro poquito así. Le llegamos con PG Pidgey, ¿acaba el trabajo? Pidgey. No, Pidgey. No, Pidgey. Pidgey. Pidgey. Pidgey. Y gol de Pidgey, ojito, que gana un montón de experiencia. Nivel 4, 5, ya está. Nivel 5, consigue su ataque arena. Ok, sí subió mucho. ¿eh? Ok. Le llegamos, lo paralizamos, porque Palmeo aquí está muchísimo más roto que nunca. De hecho, no se les recomiendo que se lo dejen a, a Lucario. Pero sí déjenlo con Riolo el tiempo que puedan y el tiempo que necesite... Lucario es mejor ataque que cualquier otro ataque tipo roca, vaya, que tipo lucha. Pero bueno, ahora terminando el combate de la maestra, tenemos que hacer algo muy importante. Salir nos va a seguir este chamaquito, se llama Miguel. Jaimito, perdón. Jaimito. Jaimito poco a poco nos dice que pues quiere ser un maestro Pokémon. No sé qué, bla bla bla. Aquí hay dos opciones Se lo pueden llevar o se lo pueden dejar ¿A quién se lo dejan? A la maestra La maestra, resulta que es El hijo de la maestra y nos está siguiendo A ver, yo, yo por un tiempo Dije, no manches, ¿te imaginas que te siga La liga? Y lo intenté y te lo quitan en el bosque O sea, no, no, te lo, no lo secuestran Te lo quita la maestra Eso es lo bueno, o sea Ahora sí, como les dije, ahora tenemos Dinero ¿Qué hay que hacer? Comprar de perdida 20 pokebolas. 18. No. Ok, me alcanza para... 10. Mm, vamos a comprar, creo que me alcanza para 15. No. Mm -hmm, no, 15 no. Me alcanza para... 14. No, no estoy haciendo bien cuentas. A ver. 13. Mientras más me la más, me creo. Vamos a ver. Oh, está increíble capturar mi en, en el fotograma. Fue increíble. 10 de 10. Vamos a ver. Roulette, Ah, oh, ok. Nivel 5. O sea. Sí, Roulette es el Pokémon que elegimos, como les dije. Y realmente les voy a poner aquí una... Un gran mox que tiene este Roulette Es que pueden... Un gran un pro que tiene este Roulette Es que pueden elegir cómo lo quieren. Si lo quieren de Chile, de Raja, de... No, no sé creo No, pero pueden elegir como lo quieren ¿Quieren especial? ¿Lo quieren? Calle 81 Un segundo Prestenme atención, por favor Físico. Uy uy Por eso por eso guardamos Ok De nuevo la capturé en el fotograma oh, crack Como pudieron ver Zahándonos Pino a ayudar chicos A borrar eso de sus memorias Igual que Will Smith Un grande Will Smith Viniendo a ayudar a borrar sus memorias para que crean que, que es la primera vez que peleo con él. Oh, son grandes, grandes, Will Smith. Qué fregados. <ríe> ¿Se captura? No, ok. Pues que quiero un fregadoso. Órale. A ver, dependiendo mucho que quieras. Porque si tienes un ataque que. Si tienes físico, elige su habilidad oculta. Y nunca te vas a hacer daño. O puedes elegir esta. Y cualquiera de los dos está muy bueno. Rowlet. Nivel 34. Hoja afilada al 14. Creo que el mío lo voy a tener físico. Porque especial. No soy muy fan de ser especial. En especial cuando tengo pájaro osado. Y hoja aguda. Y la flecha es tipo... Pues, o sea te pones algo que le suba la de esa y está muy roto, bueno chicos, vamos a ver sus datos, obviamente, no, no, o sea, realmente es esto, o sea, estos son los datos, está muy bien como les decía, y realmente pueden hacer esto, por ejemplo, yo no me acostumbro mucho a que Starly tenga en el último ataque ala, igual que tiene esto, y espesura, follaje, lo voy a poner de primeras, Riolu, o sea, Riolu tiene Este, Sí, entonces, como les decía, ¿no? Hablamos con un Jaimito, obviamente, un gran Ojito. No, hombre, no. Muy un grande Juanita. ¿eh? Sabe que no me quiere nada. No. Vamos a matarlo antes de que me la reviente en la cabeza. Cinco. Le decimos hasta la próxima. Uy, no manches, esa esquivadita. No, no, no, chicos Estoy buenísimo, ya lo sé. Pueden dejármelo aquí abajo en los comentarios. También con apoyo. También se pueden suscribir por ahí si les tienen ganas. Y por ahí, pues no sé, güey. Pues me perdí en el café de tus so ojos. Ah, no sé. <risa> o no, no se creen. <risa> o sea, lo chistoso es que... Es que van a ver un TikTok de esto y todavía no se me ocurre ese clip perfecto que poner, vaya. Hasta ahorita estoy pensando en cuando matea al DS y poner el lo de lo de... Nuestro queridísimo amigo Will Smith. <risa> eh, pues ahorita nada más tenemos estos dos. Rio lo queda abajo porque pues también los voy a necesitar. Pero creo que es tres Starlink y PG. si sí, ahí quedó. Ok, pues bueno. Oh, okay. De hecho estuve. Tengo que mencionar que estuve en una libretita poniendo más o menos como que elegir en, para el equipo Y la mayoría del equipo me llevaba siempre a los mismos okay. Se me olvidó explicarles que pueden poner A y con el A tirar la poción directamente Sin necesidad de entrar la mochila, todo eso es muy práctico, en especial en un futuro, cuando les, les voy a enseñar, por ejemplo, cómo volverse millonarios con mente de tiburón en este juego. J3, Taylor. Ok, también está paralizado. ¿Por qué todos están paralizados? Pregunta seria. O sea, también estoy. O sea, quiero decir que en lo que estoy en esta pelea tengo que comentar algo, ¿no? Por ejemplo, estoy bien emocionado de que Fer. Dicen, por ejemplo, el año pasado decían que al finales del 2021 iban a sacar de las beta. Y, está in, y, y todos estábamos bien emocionados por de las beta porque dijimos, a este paso, en do, a inicios de 2022 vamos a tener de las beta descargable para nosotros. Y, y yo era de esas personas que creían firmemente que sí nos iban a dar de las beta antes del 2022. Pero luego se rumoreó que no nos iban a tener lista de las beta y para que no perdiéramos interés en el proyecto nos iban a dar beta 21. Y yo como buen fan dije, ok, no voy a sacarle un video porque pues, ¿cómo se llama? Voy a esperarme mejorar la beta 21 en vez de andar haciendo de la beta 17.5. Así que mejor calladito y ¡pum! Que saca a Fer diciendo que ya no iba a sacar La beta 21 Que mejor iba a sacar el trabajo completo Y yo estoy de acuerdo Bueno yo estaba como muy uh, Bueno <risa> Porque al final de cuentas pues Yo ya tenía ganas de jugarlo Pero pues bueno ni modo Toca aguantarse Y pues como tocó aguantarse Pues ahí andamos todos con cara de uh, Bueno pues ni modo Volteate Volteate no importa cuánto tiempo me queda aquí. Hasta que te voltees. Ay, let's go. Let's go, corre, corre, corre, corre. Ok, creo que aquí ya no hay entrenadores. Así es, no hay entrenadores. Solamente falta este. Y este es rápido. Ok, nada más voy a hacer esto. O sea, voy a acabar aquí el episodio. Y en el próximo capítulo voy a hacer dos cosas. Ok. impresionaros, impresionarlos Así como de... Oye, mira eso. ¿Qué? Uf, eso. Ah, ¿Qué acabo de decir? Chale. X porque qué? ¿Qué? ¿Qué frega? Me acordé ahorita de, de la grasa. Chale. Entonces, chale. Ya dije de sí chale. O sea, era increíble como todos estábamos diciendo cada tontera. Tipo, papu. O... Oh. Sí, yo, yo era de esas personas que decían... Porque veía lo de niño rata y me daba gracia. Y luego, este, mi cabeza recapacitó, se volvió, tuve un buen IQ, pues mi cabeza dijo, estás bien perro imbécil. <risa> y pues ya dejé de decir lo de papu y todo eso. Entonces, fue increíble como de un día para otro todos cambiamos de opinión de un movimiento popular. Fue muy interesante también. Tengo que mencionar eso. Que fue muy interesante también. Como toda la gente se creyó. Se cambió muy rápido. Y hasta cierto punto habla de cómo la sociedad. No, pero sí estuvo chistoso. O sea, sí fue una buena época. Creo que de la vida de todos. Porque. Pues éramos. Chamacos. Escuincles. Imbécil. Aunque okay, no. <risa> pues era entretenido. Hacerte güey con eso. Pero. Como que... Qué bueno que terminó. O sea, estuvo entretenido, sí. Pero qué bueno que ya terminó. Así que, chicos. Vamos a... Ok, ya puedo pegar más duro con la espesura. Con altura. Ah, no, ¿verdad? Sé quién la canta, chale. Aléjate de mí. Al rata de dos patas. Te estoy hablando a ti. Let's go. Listo. Ahí está. Vámonos. Ok, chicos. Bueno... Bueno, chicos, pues vamos a terminar este video con nuestro queridísimo amigo Jaimito. La verdad, todo un capo, Jaimito. <ríe> es como... Capo es como el, el el actual papu de ahora. Todo un capo, todo un chat. O sea, chat puede, puede ser, ¿no? Puede ser como algo más formal. Porque es una palabra en inglés y así te quieres hacer el mamolón. Pero... Pero bueno, sigue siendo, ¿no? Pues aquí estamos, terminamos el te veo bastante cansado, que descansas y descansas, ¿no? Pues aquí estamos ya descansando, señorita, y pues ya andamos al 100 de nuevo, regresamos a nuestro a nuestra normalidad a, en la mañana, obviamente vamos a guardar. Quisiera terminarles el video con, con una última captura, pero como veo no se va a poder por una razón llamada... Que me odia Rockroof, o sea Rockroof sí es raro, si sí es raro Rockroof, pero pues no tan raro como para que no me salga ahorita Vamos a hacer dos intentos, dos intentos nada más, para, ¿por qué? por, por las gracias, ¿no? Por, porque pues a la verdad es el primer episodio, estoy emocionado, lo, lo voy a editar con muchas ganas Realmente creo que va a ser el primer episodio que voy a editar yo y se va a ver como como profesional, ¿no? Okay, okay. vamos a hacer un pequeño corta a ver si lo consigo okay. Catrupy, no catrupy, I don't want a carpet, bro. Okay. Will ya salieron los tres insectos y me sale otro insecto repetido? No, oh, para Chicos, tuvimos suerte. Bro. We got to rock room roll. Vamos a capturar este rock room para también. Realmente ni siquiera lo voy a usar. O sea, creo que de tipo pie ¿sí? roca, mejor usar That'd